Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy me gustaría enseñaros cómo instalar el nuevo JBreak en iPhone, en iPad y en iPod Touch. Eh, yo voy a hacer la prueba con un, un iPad Air, vale. que tendremos que conectarlo al, al ordenador y lo primero que vamos a hacer es restaurarlo y ponerlo totalmente de fábrica porque muchas veces da error si lo hemos actualizado directamente desde actualizar el sistema desde el iPad, entonces lo mejor es que hagáis una copia de seguridad de vuestros datos para que no perdáis nada y después cojamos y restauremos el iPad pulsamos restaurar, que si quieres restaurar una copia de seguridad, vale, pues le hace guardar le dice restaurar contiene ítem comprado ah, ok vale aceptamos nos sale ios 704 aceptamos y empezará ya a descargarse el software de ipad bueno una vez que ya ha terminado el proceso nos saldrá esta ventana para poder configurar una copia de seguridad y bueno y tenerlo ahí bueno vamos a meternos en la página de los desarrolladores vale nos metemos a google y los desarrolladores del jbreak se llaman el grupo se llama evasión así vale y le damos al primero y bueno nos saldrá si tenemos mac o tenemos windows eh, yo en mi caso tengo windows entonces voy a meterme a mega que va bastante rápido nos metemos al link y ahora cargando un rato a ver sí ya está pues damos a descargar y se descargará ya la versión. Como veis, ya es la versión 1.0.1. O sea, ya lo han actualizado porque habría problemas y todo el rollo. Vale, una vez que ya lo tenemos descargado, nos vamos al, al archivo y lo descomprimimos. Vale, una vez que lo tenemos, nos vamos al archivo donde esté. En mi caso lo tengo aquí. Y ejecutamos como administrador porque así nos quitamos de bastantes problemas administrador le damos así y te pone que conectes como veis a mí ya me ha reconocido que es una ipacer con ios 704 vale eh, la gente dice que con la versión beta de ios 71 funciona yo no lo he probado porque no me quería instalar la beta todavía pero bueno con la 704 que es la actual que está se puede hacer el jbreak sin problema bueno pues le daríamos a jibrea vale y se supone que automáticamente hará todo como veis ya está inyectando las aplicaciones de evasión. Vale, se está reiniciando el sistema. Como podéis ver, se está reiniciando. Se acaba de desconectar el sistema. Y ahora se está, como veis, ya se ha reiniciado el iPad. Para continuar, nos está poniendo que desbloqueemos el, el dispositivo. Bueno, pues nosotros lo desbloqueamos. Vale, dimos continuar. Desactivamos la localización. Ok. Luego esto da un poco igual porque como luego lo tenemos, nos configuramos con un nuevo iPad. Como esto lo, lo tenemos, hecha la copia de seguridad, no tenemos ningún problema. Vale, aquí cojo, creo un código. Por ejemplo, me voy a meter uno. Vale. Bueno, pues aquí lo tenemos. No usar Siri, no enviar. Bienvenido, ok, empezar, vale, una vez que está desbloqueado, veremos que tenemos un icono en el iPad, vale, como veis Ahí tenemos el de evasión, bueno, pues le damos y una vez que lo tenemos Ya se pone a reiniciar el sistema y en el propio programa nos pone que se está reiniciando el dispositivo como veis no tiene ningún misterio, bastante sencillo de realizar, o sea que... Vale, ahora para continuar pone que desbloqueemos el dispositivo. Vale, pues nos esperamos a que reinicie. Vale, una vez que lo tenemos ya nos aparece que está modificando y que ya está completado. Ahora se reinicia el sistema y se supone que ya tendremos el j -break hecho para nuestro iPad Air pero que perfectamente vale para el iPhone 5S, 5C, todos los que sean compatibles, para iOS 7.04. Como veis en el programa, te pone iOS y una x o sea que posiblemente para la versión 7.1 funcione perfectamente. Vale, como vemos, ahora está leyendo el kernel en nuestro iPad y, y empieza a calcular las cosas, está instalando Cydia que como sabéis es el programa que nos va a permitir modificar las cosas y se acaba de reiniciar otra vez vale, una vez que lo tenemos ya desbloqueamos y como veis ya tenemos Cidia. le damos y deberá de funcionar preparando el sistema de ficheros como veis ya lo tenemos perfectamente está cargando una vez que esté ya se nos reiniciará el dispositivo de nuevo una vez desbloqueado nos vamos de nuevo a Cidia. Y se nos abrirá ya sin problema. Decimos que somos un usuario normal. Bueno, si eres hacker o desarrollador. Pues bueno, pues lo pones. Le damos aquí a listo. Y vale, como yo ahora mismo no, tengo, no estoy conectado una a internet. Pues no se puede cargar. Pero cuando tengamos internet ya tendremos todo. Recom recomendaciones. Mis recomendaciones son unas cuantas. Eh, os recomiendo... Que tampoco os pongáis a, a instalar cosas a lo loco y miréis antes en internet si hay compatibilidad con iOS 7 porque la mayoría son todavía para iOS 6. Y lo que puede pasar es que se os quede bloqueado el iPad y no arranque y tengáis que restaurarlo entero de nuevo. Entonces, por eso siempre es recomendable que cojáis y lo y hagáis una copia de seguridad antes de, de nada. Bueno, espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos en el siguiente. Dar a like si os gusta y suscribiros para ver más vídeos sobre iPhone y otros sistemas operativos.